Avertencia, este video solo está hecho en forma de broma, no lo tomen tan en serio, ok. Bien, como en la segunda mitad de la primera temporada aún no sale, he decidido hacer este review. Así que en este video empecemos con Marvel Spider-Man: La Dramita de Venom en el episodio 3 nos muestra a un personaje de manera forzada rápida al jackal aparentemente robó algo de la industria star pero no sabemos cómo y por qué no nos mostraron esta escena además aparece y lo persiguen ¿no? esta versión del jackal no... no es un disfraz parece una mutación o algo así y bueno arma un goloto que llega a la policía y el jackal pela el arma y le dispara le dispara a la tedaña de Spike para que Spike caiga, caiga en la sala de helicóptero pero se salva de golpe justo parece una rulla y de la nada que el yacal aparentemente la salva lo cual ella golpea al y llega da la suelta y bueno la salva a Spiderman. No, bueno, Spiderman queda un rato hablando con ella y bueno ya sabemos quién es esa niña Rubian. Bueno el resto del capítulos se parece a una idea sacada de la serie DC. Parece una idea sacada de la cancelada serie de DC Gotham High. En la que Peter con Harry ahí visitan a Secundaria o Oscar algo así. Que el director es obviamente normal, Osborn no sé si es el Don de verdad de clásico, pero parece más como que vaya a ser el último y no sé. Eso espero, ¿eh? está con Max Model, ¿no? Y bueno, está con todos los amigos Peter, ¿no? Y bueno ahí nos presentan a la piba rubia que bueno ya dicen que es Todavía no conoces a Gwen Stacy, ¿verdad? Gwen Stacy. Y bueno, esa escuela recluta más pibes, ¿no? Y tenemos un joven John Jameson, a Flash Thompson, a este Smile, a razón. Y bueno, acá nos muestra un pibe de peinado raro y a este gordito que no, no sabía quién cada juego hasta que vi en los créditos al final que estos son en Shocker y Clash. Unas alteraciones totalmente innecesarias y que nadie había pedido. Y quería mostrar a los profesores sus habilidades para estar en esa escuela piola, ¿no? Lo cual lo activan y aumenta la máxima potencia, ¿no? Y le muestra que ese eh, tira ondas expansivas, el guante de Joker y el que tiene el pecho, Clash, ese, lo cual sale bien, pero Norman Nostor intenta convencer a los pibes que se peleen entre ellos para ver quién gana en esa competencia, ¿no? Porque solo tiene espacio para uno, ¿no? Y bueno, sabemos qué ha pasado, los pibes estos intentan mostrar sus habilidades al máximo que termina después peleando, ya que pensamos que eran mejores amigos, pero parece que no. No, así que tira a la mierda pero que se vuelve con el traje Spiderman y detiene a estos tipos ¿no? pero después pasa que fracasa por la, la, porque la pelea se trae hasta afuera hasta afuera y sigue peleando tirando una más en pansiva golpeando con los guantes golpeando de, de cosas de pelo con los guantes otra vez hasta que de la nada aparece Chakar y le roba los guantes a Shocker y le pega a Clash y le roba eso que tiene eso para, para ponérselo a él ¿no? Los nunca lo usa, se fabrica, pero... Y cuando con esos aparatos intentan eh, destruir a Spiderman, ¿no? Y luego los pibes parece que son amigos y ayudan a Spiderman a convencerlo, ¿no? Y bueno, Fai se cubre, te daña, cuando hace un muñeco gordo de nieve. Y bueno, eso ya daña daña los aparatos de, de los pibes que tiene el sacar pero el sacar les adapta a los dos pibes y los tira al suelo. No, Spiderman con su inteligencia hace un efecto entierador como un cartel que hubo ahí que estaba oportunamente ahí, y van bueno, a hacer efecto ventilador y los pibes no caen al suelo, caen al suelo espacio así que no se estira y bueno va Norman Osborn dice que uno de ellos puede entrar, así que va a entrar el Joker, el otro Queda fuera. Bueno, después normal le muestra a Harry y todos sus equipos electrónicos eh, y todo eso, ¿no? Que son obviamente las bombas calabadas, el pañador y todas las cosas donde ver. Aparece el Harry, es eh, donde ver en esta serie. Y bueno, acá aparece, la sombra aparece ya y se vuelve a transformar en hombre. Ah, y Wayne bueno, visita a él y ya aparece el hombre de la sombra. Se llama Raymond, Raymond Warren, no, se llama Mais Warren, pero bueno. Y son tíos, la familia en esta serie? Bueno, qué sé yo. Bueno, en el capítulo 4 Peter Parker tiene problemas de insomnio, no pedo muy bien, pero bueno, ya en su escuela se hace, el, se hace con la tecnología oportuna que tiene y se hace el famoso rastreador de acnido. va a rastrear a todos los villanos cuando le peguen encima. ¿no? ¿Sí, de repente de día aparece otro nuevo villano, Jorichov Villana, la gata negra. La para que estaba limpiando tranquilamente el techo, la ve robando ¿no? Y vemos que ella roba un líquido negro. que acá en el celular vemos que se dice el B252. Y uno se encuentra con Spiderman que tiene su primer enfrentamiento Es algo parecido como vimos en el espectacular Spider capítulo 10, ¿no? Con bueno, Spider bloquea la, la, la salida donde ella entró. Y ella pega su poder y sabemos que tiene el poder de más suerte. Pero esta vez lo, lo muestra de forma literal, ¿no? El cambio de ojo de gato y bueno, Spider pierde esta vez a la gata negra y se le trocuta ¿eh? por los cables que están sueltos. poder de más suerte que tiene Spy pierde y varios robos que hace de la gata negra. Roba este, un nuevo smartphone, un comida de ames spiderman, un diamante y después luego un Ferrari. Y en cada uno de estos robos Spy lo detiene de forma muy de forma de referencia. En este episodio además hay una trama paralela entre entre Max Warren, que esta vez se llama Raymond Warren, que parece que quiere poner unos proyectos en la academia de Max Modern, ¿no? Pero Max Model se niega y Raymond se enoja parece ya que activa algo en el anillo que sabemos que será peligroso, ¿no? Quiere estrecharle la mano a Max, pero bueno, te, te la interrumpe. Y ve tampoco le da la mano, pero le da la mano a alguien que estaba ahí. Y bueno, la gata negra se roba a Ferrari de nuevo de día. Spy la percibe como en más o menos el percibido de en la película Spider-Man 3 y la hace que la mala suerte le caiga a la gata negra, pero en realidad es una ronda de casualidad que pasaba ya que el, quedó con 10% de gasolina y bueno, se detiene la otra. Y oportunamente, el se perdió a radio y Spider-Man la tiró a te la daña. Y bueno, la gata negra se veía a bolsilla y Spy devuelve el líquido negro. Obviamente, el líquido negro se revela y ese es impionte obviamente en el capítulo 5 Spider aparece peleando de la nada con un... que suponemos que se da un matadaña pero Spider lo, lo hace mierda sin muchos inconvenientes ¿no? bueno, la subtrapadera que tenemos creo que los pibes se organizaron un baile ahí tiene un nuevo amigo que es Alexei Sevich, obviamente el reino. y como vemos en el anterior capítulo se ha pinchado con el anillo que tenía Miles Warren parece que sufre una enfermedad o algo así, ¿no? y otros pibes se preparan para el baile y ah, vemos que Miles Warren se eh, alia con los manolos, ¿no? que planean todo lo malo y todo eso y bueno en este cliché del baile escolar eh, Alexei se transforma en reino Esta vez diseños para la mierda, nada que ver con la imagen que nos mostraba. Incluso creo que es peor que de último Spiderman, de la serie más. Y bueno, nosotros va a ser y lo detiene, ¿no? Spiderman lo detiene sin muchos inconvenientes de igual Y bueno sus amigos obviamente lo dan para curarlo y lo cubran, obviamente ya todo esto de la nada, el Jakar aparece para asustar a Stacy, si no sé, y ahí aparece spider Bueno, Stacy parece que tiene la habilidad de Hacker y bueno, ve por las oportunas camas de seguridad y vemos que ahí como se trajo un Mike Warren en el Jakar. Bueno, tiene una pelada con spider el Jakar desgarra el traje de spider pero no lo hace sangrar obviamente. Y bueno, con Stacy le inyecta por la espalda y bueno, Mike Warren por el ser humano. Capaz que ya impactaron o algo así por problemas familiares todos, pero... Fue de manera muy forzada, fue demasiado forzada, debió ser entre dos o tres capítulos. ¿eh? así ah, My Work I Press. Y parece que One y Peter Park establece una amistad ¿eh? En el capítulo 6, Spider-Man está lo más tranquilo con sus amigos en Coney Island. y justo aparece de repente un tornado y se transforma de ese tornado en un monstruo gigante de arena. Esa es la introducción de Sandman, el hombre de arena. Spider-Man se deja a sus amigos y se pone traje de Spider-Man. El hombre de arena causa un caos en todo, hace que todos se larguen de ahí pero el hombre de arena parece que perseguía a una chica que está ahí. Ah, sí, medio lavoto se le rompe, el frajo que tenían ellos. Que ¿Por qué no lo tenían guardado en un no Y, y bueno, spy eh, recoge el líquido negro y bueno, su narración que obviamente vemos a Venus. Bueno, el monstruo de arena persigue a la chica, Spidey la saca del camino. Y sus amigos con un super congelador congelan a Sadman pide ayuda a, a Spiderman, pero justo Flash Thompson golpea a ese tanque de agua y bueno así que la compra se, se disipara en todos lados <ríe> bueno Spider tiene una partícula de arena que tiene ahí vemos que el simbionte sufre una reacción al ver Peter Parker, ¿no? ah, sí, en una llamada en una estampadera donde está llamando Peter a Harry vemos como Harry ya se hizo un experto con el planeador Creo que se convertirá en Hoblin o el donde ver yo que yo ah, sí, el monstruo de enero parece que ve, sigue a la chica obviamente después traemos a otra más más morales de, de, de dar Peter para que no se sé, estudie eso del simbionte de adagnido y este distraído en la computadora el simbionte sale del frasco y oculta en la campera de Peter. Y bueno en su casa la y el, la partícula de arena sufre una acción ya que se junta con el resto de la arena que está viva y se enfrenta, hace que saque la May y bueno, se enfrenta con el Sadma. Se trasladan a un parque y bueno, y ahí le da la última partícula de arena para que se forme ya el hombre de arena, Free Marco. El de Free Marco parece que es como el Spider-Man 3, esta versión, ¿no? que es un deprimido y lo va a tomar ¿no? y que tiene una hija, obviamente. Y bueno, cuenta sus orígenes de que yo que trabajaba para Hammerhead, pero ha fracasado en todo el robo, así que Hammerhead lo mata ahogándolo en arena radioactiva y hace que se convierta en el hombre de arena. Y bueno, entre ellos dos van a buscar a su hija, a la hija del hombre de arena y la encuentran, pero la hija le golpea enseguidamente a Sandman ya revelándose que la piba también tiene poder de arena y obviamente está re enojada con, el, con su propio padre por haberlo convertido en esa cosa no, y así que vemos en el plasma que ella también estuvo en el accidente, se metió ahí también la arena la ha ahogado y lo ha convertido en la chica de arena Matina ha atrapado a spider-man y pelea en una pelea entre padre e hija ¿no? la cual puede ser muy buena pero solo que otra vez está de manera apresurada Marco está muy oído, pide que lo siente, pero piban eh, sin código, no le hace caso y lo mata. Chau, Spiderman logra liberarse a tiempo, pero bueno, la chica de arena tiene la ventaja y la aboga Spiderman en la arena. Pero ocurre un milagro, el simbionte que tenía oculto de su ropa se, se activa y se apodera todo el cuerpo, se apodera todo el traje de Spiderman y bueno, le da un nuevo color. Nuevo aspecto, más velocidad, agilidad, telarañas negras y bueno, Spiderman ya lo descubre que es el el B252 que tienen los pibes, ¿no? Así que, y bueno, parece que ya cambia la actitud repentinamente, ¿no? Lo cual le da una paliza a todos los secuaces de Hammerhead y a Hammerhead y le rompe el brazo a la, a la piba de arena, lo cual se escapa de ella. Y que se vaya para siempre porque no queremos ver más a esto queríamos ver más al original ah, y jamás se va preso y peter parker se queda con el simbionte yo okay, que amigos te ha sido este vídeo de hoy la otra parte de esta review se me ha borrado una forma que no entiendo así que esa parte la subida la semana que viene y bueno si te ha gustado esta parte del video de la review eh, dale un buen like compártelo suscríbete que eso me ayudaría mucho y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós